Que me dejes sentar paz, no paz, no. no dejo paz, de pensar paz, en paz, paz, Déjame verte, no te haré daño Tan solo quiero verte un poco más No, me engañarás, no No lo haré, a tu lado quiero estar No, amor psicopata Deja de correr, no te haré daño Tan solo quiero que te quedes conmigo No, no me engañarás, no